Gastando cinco pavos para poder pasar el día Que nunca seré nadie de pequeño lo sabía Ellos jugando al fútbol mientras yo se le escribía Y ahora están de fiesta pero yo sigo en la mía En mi casa encerrado, rayado por una tía Con miedo de mi muerte y dolor en la sentía Pasando por los huevos, todo lo que me digan Porque será solo como mire de la vida Abro una cerveza para mejorar el momento He llegado a la cuarta y aún así no lo siento Vivo para y te pienso todo el tiempo Mala combinación para un famoso poeta muerto Solo me llamaba cuando quería un polvo lento Yo nunca la llamé, si me piro es que ni vuelvo Pero todos los meses vuelvo a algún recuerdo Y lo dejo en la vitrina que hice para tu cuento Ni de coña entendería mi mente Si todos me entendieran no tendríamos presidente La uno manda cinco, los cinco de siempre A lo que se le ayuda que se muera toda la gente y normal, no tiene neurona, son como las ratas con la peste bubónica Con aplausos falsos que carecen de una lógica Y para los del futuro son un chiste en nuestra historia Quieren fama, gold chain, pero copian, no se noten No me alcanzan, falta pain, mis 11 mandamientos son un triple 6 Quieren fama, gold chain, pero copian, no se noten No me alcanzan, falta pain, mis 11 mandamientos son un triple 6.